Hola, este es un vídeo del Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa en Bases de Datos para la asignatura Fundamentos de las Bases de Datos. Vamos a ilustrar cómo se comporta una relación uno a uno con restricción de existencia entre dos tablas. Recordemos lo que implican las restricciones básicas aplicables a una o varias columnas en una tabla. Las claves candidatas, primaria o alternativas, no admiten ni nulos ni duplicados. Las claves ajenas sí admiten nulos o duplicados siempre que no estén sujetas a restricciones adicionales. La restricción de valor no nulo obliga a eso, a no almacenar nulos en esa o en esas columnas. Esto es lo que hace que la inserción de filas en una y otra tabla se comporte de una manera, digamos, especial. ¿Qué podremos insertar y qué no? Supongamos una tabla coordinador, siendo la columna DNI su clave primaria y una tabla asignatura con code como clave primaria. Para relacionar estas dos tablas de la manera que queremos, tenemos que añadir una clave ajena en la tabla asignatura. Es una columna adicional que mantendrá referencias a la clave primaria de coordinador. La vamos a llamar RESP de responsable. Además hemos de añadir más restricciones sobre la nueva columna, concretamente un índice de valores únicos. No permite duplicados y de valor no nulo. Con esto estamos simulando una clave alternativa. En SQL no hay una definición específica para este tipo de clave candidata. Empezamos a insertar en la tabla coordinador. La única restricción en esta tabla es la de clave primaria. Respetándola podemos insertar una fila, otra fila y otra más. Tal y como es este esquema de base de datos, los coordinadores no necesitan asignaturas. Puedo tener coordinadores sin asignaturas. Esto es lo mismo que decir que la cardinalidad mínima de coordinador en la relación coordina es cero. Puedo almacenar todos los coordinadores que quiera. Pasamos ahora a insertar en la tabla asignatura. Estamos intentando insertar una asignatura sin coordinador. Esto es, con un valor nulo en la clave ajena. El sistema no nos permite insertar esta fila. Estamos violando la restricción de valor no nulo de la columna responsable. El resultado es que la tabla sigue como estaba, vacía de filas. La conclusión es que todas las asignaturas deben tener coordinador. Esto quiere decir que la cardinalidad mínima de las asignaturas para la relación coordina es 1. Ahora insertamos la misma asignatura, pero con un profesor responsable de la misma. Y otra. El sistema nos lo ha permitido. Se cumplen todas las restricciones de la tabla. Lo que pretendemos ahora es representar que una asignatura puede tener dos coordinadores simultáneamente. Insertaríamos una nueva fila con la asignatura DBD, pero con diferente profesor responsable. El gestor de base de datos no lo permite porque se está introduciendo un duplicado en la clave primaria. Llegamos a la conclusión de que ninguna asignatura puede tener varios coordinadores al mismo tiempo. La cardinalidad máxima de coordinador respecto de la relación coordina es 1. Si intentamos ahora insertar otra fila con el DNI de profesor 21, aunque de una asignatura diferente, AGBD, tenemos el mismo problema, pero ahora por culpa de la clave alternativa, de la columna responsable, ya que no admite que dupliquemos valores. Esto quiere decir que la cardinalidad máxima de coordinador en la relación coordina es también 1. No puedo duplicar valores de responsable en filas diferentes. O lo que es lo mismo, los coordinadores no pueden ser responsables de varias asignaturas al mismo tiempo. Resumiendo este ejemplo de relación uno a uno, con restricción de existencia entre coordinador y asignatura, cualquier coordinador puede coordinar o no, pero si lo hace solo puede ser una, no puede coordinar dos o más asignaturas simultáneamente. Al mismo tiempo, toda asignatura debe tener responsable, pero no puede tener varios a la vez, solo uno. Este vídeo es un recurso de la asignatura Fundamentos de las bases de datos para los grados en Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia. Somos el Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa BDGITE del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Encontrarás más información en la página fbddocs.dlsi.ua.es. Muchas gracias por ver este vídeo.